En temas, un tema que está muy en boga y tiene que ver con la humanización de las mascotas, más uh -huh. concretamente eh, de los perros, o en la mayoría de los casos de los perros. También pasa algo con los gatos, pero. Sí, pero con eh, los perros es como más es fuerte, particular. Sí, es particular sí. la cuestión. Sí. Eh, bueno, eh, el tema de, de tratarlos como hijos, parejas que deciden no tener hijos porque eh, consideran al perro como ese hijo que no tienen o que deciden no tener. Exactamente. O sea que me está costando armar las ideas porque ¿Por qué? voy hablando y me voy acordando de cuando estuvo acá eh, el, el doctor, Colla, el doctor Mellado digo, que es de la protectora de animales y me decía, "No se dice más mascota, no se dice no más, se dice mi, más perro mi perro porque no porque es de no tu posesión." Claro. Claro, no sos dueño no sé, entonces de eso. estaba tratando de armar sacando todo eso y, y qué difícil se me hizo. Uh -huh. Así es que, bueno, este tema es el que ponemos sobre la mesa ya mismo con Federico Lichardo, no sé si lo pronuncié bien, que es veterinario. ¿Cómo está Federico? ¿Qué tal cómo andan? Buenas Bienvenido. Tardes. Igualmente, bueno, buenas gracias. tardes. Eh, humanización de los perros que incluye hasta festejos de cumpleaños que llegan hasta costar 70 mil pesos cifras exorbitantes sí, sí, se habla de esas cifras y bueno realmente es algo muy nuevo es algo que está en auge y bueno está muy discutido por toda la comunidad porque hay muchas ideas encontradas al respecto gente está muy de acuerdo con ese tema que tiene su mascota como un hijo y lo y, y decide hacer este tipo de eventos y otros que ...no ven necesario gastar cierto dinero en un cumpleaños. Claro, y esto que decía Marisol, por ejemplo, que te dicen... ...no es mi perro porque no te pertenece, no es tu mascota... ...¿cómo terminamos llamando a, a esa que vive en tu casa y que es compa y que hace compañía? es tu mascota, así mascota? como tu hijo es tu hijo... ...si bien no es tu hijo, eh, uno lo llama así... ...y uno se hace responsable y se hace cargo de, del bienestar de esa mascota... Uh -huh, uh -huh. ...entonces más allá de que no sea un objeto, que no sea una posesión... Este, uno es el responsable, es el que lo tiene que cuidar. El, el, Oscar, el doctor Oscar Medado decía acá: eh, tampoco mascota. Bueno, son términos que, que sí, se pueden claro, discutir cada uno... y cada uno los puede, los puede aplicar. No mucho, Por ahí, doctor Mellado, no el punto de vista no mucho, legal. No es mucho eh, hacernos tantos, tantos, tantos planteos, si cuando lo importante en realidad es el respeto al animal y el buen trato. Eh, y en realidad hay que aprender a comunicarse, obviamente, y, y cómo lo llamamos desde cierto punto de vista me parece importante sobre todo el punto de vista legal eh, como el doctor Mellado que, que es abogado siempre está en ese tema legal y me parece que ellos tienen que buscar un término adecuado para cada situación. Por ejemplo, esto que comentaban que se dio muy de moda en la pandemia de festejarle el cumpleaños a las mascotas. ¿Viste? Que le hacían le hacen cumpleaños temáticos, depende del gusto que piensan, que sí, la sí, mascota sí. le gusta, con la ropa, con el souvenir, con la torta, con todo uh -huh. lo que conlleva, digamos, este cumpleaños. Sí. ¿No le terminan perjudicando a la mascota por el estrés, por... Todo lo que genera esto alrededor de eso esos que ellos en realidad no entienden absolutamente no entienden nada de lo que está pasando. Nada, nada de nada. O sea, el, el cumpleaños no lo puede ver desde un punto de vista social, obviamente. Uh -huh. eh, los perritos si bien son sociables, eh, su entorno es la familia íntima, no los vecinos ni, el, ni otros perros que ni siquiera conocen. Entonces es demasiado a veces eh, hacer una fiesta con ruido, con música, con torta, con piñata, un montón de cosas que que se están planteando que es demasiado para una mascota que no entiende. Pero bueno, yo creo que todo eso se gesta desde el punto de vista social de las personas. Uh -huh. Leía que hay especialistas que están en contra de la humanización uh -huh. de los perros porque dicen que en definitiva el humano lo hace más por su propia satisfacción que por lo que le está ofreciendo al perro en sí. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ellos no tienen ningún beneficio. Uno... Trata de empatizar lo más que puede con las mascotas, con los animales, y a veces lleva una calidad de vida de un humano a una mascota, por una cuestión de, de empatizar. Claro. Pero a ellos no les trae ningún beneficio, o sea, ellos no saben que es una fecha de cumpleaños y menos También. una fiesta. Entiendes. Ellos lo pueden pasar bien jugando con otros animales... Pero bueno, de ahí a, a contratar un DJ o a, Perdón, a, a hacer Lani, una eso, ropa determinada. Dani, el, el cumple como todo, digo, el, el hecho de lo baño, le pongo perfume, que quizás hasta al animal le molesta. <ríe> sí, sí, no le trae ningún beneficio. Lo de bañarlo sí, es una cuestión de sí, higiene Sí, pero digo, le pongo preventiva. perfume, le cuelgo las cintitas, las pelotitas Sí, y... sí, eso es muy de nosotros, obviamente Ponerle una ropa determinada Eso te preguntar, vemos mucho también en las redes De personas que comparten sus mascotas Y también nos han llegado acá, a través de nuestro número de WhatsApp Mascotas con ropita Una cosa es ponérsela, por ejemplo, cuando van a salir y hace frío Pero están adentro de la casa, igual están con el busito, con la, con la ropita sí. Ellos ya con su pelo, obviamente dependiendo del pelo de cada animal sí. y el tamaño, ¿no les termina perjudicando eso? Y depende, justamente, si son de pelo corto, no, uh -huh. si son de pelo largo, sí, tiende a pelmazarse el pelo debajo de la ropa. Y bueno, en parte de la, de la higiene también hay que lavar esa ropa, pero ellos para cambiársela. No están, a mi pregunta es ¿no están protegidos ya por el pelo que les toca? Sí, o sea, sí, obviamente tienen... tienen cierta protección. Pero. Claro. Cuando hablamos eso de empatizar, de que la mascota sea parte de la familia, está adentro con estufa y cuando sale afuera uno tiene frío, la mascota también tiene frío. ¿no? El perro necesita ser tratado como perro. Necesita ser también. tratado como perro eh, hasta cierto punto, porque cada uno puede clasificar cómo debería ser tratado un perro. Claro. O sea que... Ahí partimos en otra discusión de cómo debería ser tratado un perro. Uh -huh. eh, actualmente los perros en la calle son pobrecitos, víctimas de la sociedad, que están abandonados. Sí. Aunque ellos en realidad por ahí se rebuscan la situación en la calle, ¿no? Pero obviamente nadie quiere que un perrito esté abandonado, pasando frío, hambre, sin una buena alimentación, sin un plan de vacuna y sin todos los cuidados Sin el, sin el, el, el amor también. Con, el, con cariño, respecto a, a la alimentación, eh, ¿qué pasa cuando le terminamos dando de comer a nuestras mascotas, vamos hablando de perros, pero también pueden ser los gatitos, sí. lo que nosotros comemos? Terminamos de comer y le damos las sobras, estamos comiendo, lo sentamos a comer con nosotros y le damos uh -huh. también lo que comemos, sí. les hace mal por su propio metabolismo. Sí, sí, totalmente. Eso siempre es bueno asesorarse con un profesional, uh -huh. hay veterinarios que se dedican a la nutrición ...y hay un montón de alimentos balanceados específicos para cada mascota... ...en base a la necesidad que tenga, obviamente, en base a su salud. Eh, siempre tratamos de que no le den comida casera... o ...porque hay ciertas cosas que uno no sabe que le pueden hacer mal... Uh -huh. y ...no le pueden traer problemas. Bien. Uh -huh. en, que... en, en la atención a tus pacientes, ¿qué sí. es lo más exótico que has notado... ...y cuáles son los cambios que has venido viendo en relación a esto... ...a la humanización de los perros, de los gatos... Bueno, el, el afecto, el cariño, obviamente que ha ido cambiando desde que yo empecé mi profesión hasta Pero eso ahora, es bueno. Es buenísimo, es claro, buenísimo. totalmente. Cada vez los cuidan más y cada vez lo, los, los quieren más, los contienen más, los tratan como, como a un hijo. Y bueno, hay familias que... Tengo algunos, algunos pacientes míos que que son influencers, ¿no? Que tienen su página. Sí, <risa> impresionante. Sí, hay, hay, sí, hay... sí, tienen su, su cuenta en Instagram y, y lo sigue un montón de gente, más que a mí. ¿eh? Sí, hay, sí. Hay, sí. Bueno, hay muchas muchas mascotas, muchos perritos que tienen más de dos millones de seguidores, sí, tienen increíble. marcas que los sponsorean, tienen es un increíble. placar que deben tener más ropa que, no sé, que sí, nosotros sí. tres juntos. Hacen intercambios con eso. Y bueno, es se presta también, las Pero redes sociales algún, se prestan para eso también. ¿En algún momento te has encontrado con algo exótico eh, que hayas tenido que advertir no era bueno para el animal y que, que, que dejaran de hacerlo o someterlo a tal situación? Eh, no, en realidad, más allá de la alimentación, no, no he visto así nada, nada muy exótico, ¿no? Perros que se han robado medicamentos o que, o que, o que se han robado alguna que otra droga y, y por ahí tienen algún problema, ¿no? Pero... Pero ninguna otra cosa de, de una mala atención No, o de, digo, o de por algo ahí viste puede aparecer alguien, no sé, que le tiñe los pelos con algo inapropiado, que. estas cosas exóticas que claro, se sí. están haciendo hoy con uh -huh. las mascotas y que no todos tienen las posibilidades económicas de hacerlas como corresponde, digamos. Claro, Entonces sí, digo, sí. por ahí sí. No he tiene... visto nada grave al respecto. Sí, perros uh -huh. con las uñas pintadas, este con moñitos, con colores, ese tipo de cosas, sí. Pero por suerte nada grave, nada agresivo ni. Ni ningún problema para los perros ¿no? Es muy fuerte también con, con esta relación Que se genera con nuestra mascota Vamos a decirlo así, o nuestro perrito, gatito O el que viva con nosotros en casa sí. Cuando se van también la, la, la relación que se genera Y al perderlos Termina oh. siendo igual que si perdiéramos a algún familiar Sí, de, sí, sí, sí, totalmente Totalmente, bueno, eso es Muy grave como la pérdida de cualquier ser querido Pero al humanizarlos Y al, uh -huh. y al tener una relación tan estrecha Como con un hijo obviamente viven mucho menos este, entonces la pérdida es algo muy muy doloroso ¿no? El sí. punto de que hay gente que decide no tener más mascotas por la pérdida de, sí, de una mascota muy querida bueno, sí. ha avanzado ¿no? todo en relación a las mascotas tanto que también recuerdo en la, en la época de plena pandemia que fui a una casa de sepelios donde ofrecían el servicio para <coughs> las mascotas Sí, sí, hay sepelios de mascotas, cremaciones es un servicio muy serio y, y bueno, está muy bien cuidado ese tema y hay mucha gente que que, que quiere eso para su mascota, ah, no, uh -huh. prefiere eso que, que enterrarlos en su patio o que, o que dejarlos en la municipalidad. Es, es impresionante cómo se ve la diferencia, hablo puntualmente con los más chiquititos cuando se crían con alguna mascota y los que no, cómo empiezan a desarrollar ese amor y esa empatía tanto por la naturaleza como por los animales, uh -huh. pero por ahí me pongo a pensar también el no tenerle miedo a los uh -huh. animales también, Puede sí. ser un, un arma peligroso para los chicos Sí, eh, sí está bueno eh, que, que los chicos crezcan con mm. una mascota Y para cualquier persona De hecho eh, se usan como, como este, terapéuticos ¿ah? La zooterapia sí. Que sirve para chicos con autismo Para abuelitos Como acompañamiento de, de, de gente con enfermedades terminales eh, Entonces es algo muy positivo Que tengan mascotas desde chiquitos Y, y bueno, que compartan y que sepan eh, quererlos, cuidarlos, que los respeten, obviamente viéndolos desde ese punto de vista. Sí, uh -huh. es otra cosa. Bueno, entonces, eh, digo, pasando en, en limpio, Doc, bueno, antes de pasar en limpio me dice la productora y ya agarro lo que me dice, que eh, hay unas consultas que vamos bueno, a poner en pantalla para perfecto. que les dé respuesta el doctor. A ver qué, dicen. A ver qué nos dicen. 12, 6, 1, 3, 44, 44, 44. a ver qué dicen. De... Señores de Canal 7, buenas tardes. La pregunta para el doc veterinario Federico. ¿Qué pasa con los canarios que son tan compañeros como los perros y ahora las protectoras no los permiten enjaulados y nacieron en cautiverio? Hola, uh -huh. mi pregunta es por los perritos de la calle. Afuera de mi casa hay cuatro perritos, pero uno es muy viejito. Lo quise meter a mi jardín a dormir tapadito y en, el col en, el, en un colchón porque adentro de mi casa tengo cuatro, pero no quiere... Si les hago ropita, está bien, me da mucha pena el viejito, creo que se va a congelar una noche. Uh -huh. Bueno, con respecto a la, la primera pregunta, el tema de, las, de, los de, la, de los canarios y de las aves enjauladas, obviamente no es su hábitat, eh, hay canaricultores y hay mucha crianza de esas aves que se crían, nacen en, cautiverios, en cautiverio y no pueden ser soltadas a su libertad porque por ahí no tienen recursos naturales acá para, para poder sobrevivir. Entonces una cosa es eh, que ya haya nacido en cautiverio, esté criada así y, y uno le da todos los recursos y, y otra cosa es soltarlos a, a, a que estén libres y puedan vivir en el ambiente. Uh -huh. Entonces los que ya están en cautiverio no, no hay muchas más opciones para esos animalitos. Uh -huh. Lo mismo pasa con muchos otros animales encerrados eh, en los zoológicos que no pueden ser liberados a su suerte a la naturaleza aunque están adaptados para vivir en ese ambiente no, no están preparados eh, no están preparados claro. entonces y... bueno con eso es cuestión de dejar de criar canarios uh -huh. para, que, para que no puedan vivir en esa situación y con respecto al del perrito que era muy viejito y el del perrito viejo hay eso que pasa un siempre también, está bueno sí. asesorarse con un profesional de qué se puede hacer porque cada caso es diferente es un caso particular y puntual eh, lo mejor es eh, entrarlos y buscarles una comodidad dentro del hogar. Los perros que están en la calle y están acostumbrados, cuesta mucho adaptarlos. Pero es todo un proceso de adaptación, no es que de un día para el otro lo entro y va a vivir en mi casa es que cómodo no tranquilo. Tengo varias amigas que adoptaron perritos de uh -huh. la calle y que estaban felices, sobre todo sus hijos, sí. y estuvieron dos días con todo, lo que se implica tener una mascota uh -huh. en la casa y se iban y no volvían. No, no sí, sí, los tiempos son más de dos días. Ah, ¿en es serio? Se... Mira. Sí, sí, es todo un proceso de adaptación, ¿no? Y ellos tienden a volver a su lugar de origen, a donde estaban, ya sea en la calle o en otra familia. A veces pasa que uno regala un perro y después vuelve al lugar uh -huh. donde estaban. Tiene un sentido de la orientación increíble. Pero bueno, ese proceso de adaptación lleva un tiempo para que el, el perrito se adapte. Cuando son viejitos obviamente cuesta más porque están acostumbrados a esos hábitos y, y entrarlos y cambiarle todos claro, sus hábitos cuesta, cuesta mucho más. Uh -huh, ¿Mm? claro. Pero bueno, también los viejitos en la calle es un problema. Porque ya no escuchan, no, no ven bien, sí. no, no resiste mucho el frío, los atropellan en peleas, obviamente terminan mal. Así que, bueno, lo importante es darle contención, tratar de, de entrarlos y, sí. La verdad que es muy triste y de contenerlos. Bueno, entonces decía antes de las consultas, pasando el limpio de dog, esta humanización de las mascotas las pone en, en riesgo también, si se quiere, porque pasan por un estrés para el que sí. no están preparadas... Eh, se la somete a una situación que no es su situación habitual, Natural. así es que uh -huh. eh, no tenemos que exagerar, ¿no? No hay que exagerar demasiado y eh, siempre asesorar claro. también hay, hay perros con distinto carácter y algunos pueden ser más sociables y adaptarse mucho mejor a un evento que otros que pueden ser más agresivos o más tímidos, se asustan más, Claro. entonces eso también se puede llegar a... Eh, bueno, lo a, vemos, a ver o a planear en base a eso Lo vemos obviamente. en fiestas, por ejemplo, cuando llega na la Navidad Cuando los fuegos oh, artificiales, uh -huh. lo que sufren los perritos también No sí. es tan fuerte esto, pero el estrés debe ser más o menos Sí, Sí, esto. sí, el, el estrés, por ahí una fiesta con luces, con, en un lugar cerrado con, con muchos ruidos y gente y movimiento Para un perro no es no es el lugar adecuado uh -huh. Más allá de que uno quiera que el perro la pase de lo mejor pero no es el lugar adecuado. O sea, Qué uno que se junte son. con sus amigos y, y haga una fiesta y ponga una foto del perro, pero el perro no lo disfruta como nosotros, a ese tipo claro. de fiestas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y en esto de la humanización, recién lo mencionaba usted, cuando la mascota eh, ya no está, cuando se la pierde, el sufrimiento es enorme, porque uno sí. la hizo parte. Eh, es y difícil. está bien que sea parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que no está bien es tomar a la mascota eh, como si fuera un niño, porque no lo es. No lo es. Eh, Ahora, sobre los sentimientos, es muy difícil también decir cuándo lo siento como mi hijo o, o, o qué límite voy a poner en sentirlo más o menos. Uh -huh. Es muy difícil eso. Entonces, siempre tienden a eh, abocar todo el amor en esa mascota y, y bueno, sobre todo en algunas parejas que no tienen hijos y que deciden que tener, de... tener a, la, a la mascota. Y después se hace muy difícil. Obviamente que bueno son, son procesos por los que tenemos que pasar de duelo pero bueno, muchos sabemos que perder un hijo debe ser lo peor que te puede pasar en la vida. Y si una mascota vos la adaptás y la contenés como un hijo, es muy difícil a la hora de perderlo. Lo que sí sabemos es que en la, en la pandemia vinieron a llenar muchos lugares de personas que, que vivían solos y que fueron de gran compañía. Por ejemplo, en Estados Unidos estuve leyendo que por primera vez en la historia, en la pandemia, eh, las perreras estuvieron libres, Vacías. porque las personas que vivían solas tenían la necesidad de estar con alguien que elegían una mascota para vivir. Entonces ahí te das cuenta también cómo llenan esos lugares más allá de lo que llegamos a hacer con ellos, importante sí. en las casas. Sí, sí, la pandemia cambió muchísimo, muchísimo para los esa animales. forma de ver eh, a la compañía, ¿no? Porque sí. estar encerrados en un departamento con una mascota, con un Está re bueno, un... pero nunca dejamos de ser mucho. el centro nosotros, ¿no? En definitiva no, tuvimos vale. que sentir la soledad para... Que eh, las perreras estuvieran vacías Claro, sí, sí Siempre sí, se sí, trata de nosotros Es así, pero sí, sí, fue un momento de, de auge sí, para bien. muchas cosas sí, de la, sí. de, Respecto de las mascotas, de los cuidados este, En veterinario tuvimos muchísimo trabajo Porque la gente se abocaba mucho a su a su mascota Y era todo el tiempo estar observando cosas Que a lo mejor antes no se hubiesen dado cuenta Porque este, con el tema del trabajo y las responsabilidades y, los, y, y otras cosas como que no no le daban cierta importancia a la mascota Claro. Entonces en eso cambió cambió muchísimo. Sí, sí, sí. Wilson duerme en la habitación de Daniela. Me imagino, sí, y sí. mi hija no. <risas> Mumi, Mumi duerme arriba de, a mis pies. Ajá. Está bien, ahí hay que sí. dejarlas. Sí, esas son, son decisiones personales, obviamente. <risas> que duerman en la cama, que duerman. Los míos duermen en los sillones, el living es de ellos. Claro, el tema Tengo, es no darles el lugar y quitárselos. dárselos claro, y quitárselos. Tengo uno solo, preferido, que, que sube a mi habitación. Como, que no está eso sí, no da la diferencia. el negrito, y él es el más el más asustadizo, el más tímido. Entonces siempre se escabulle para, para dormir en mi habitación. es la cuestión otros paternal, duermen? ¿viste? Esa de no. sobreprotejo al más de. Sí, lo protegemos, el negrito. En cambio, los otros, bueno, duermen ahí en el link tan calentito, con estufa, todo duermen bien. pero sillones de ellos, todos sí. adentro. Sí. sí, en realidad no soy muy fan, por ejemplo, de, la, de las cuchitas para las mascotas. Entonces el sillón que le guste. Pero parece que le gusta mi cama, entonces, ahí en el cuarto. Mi hija no. Siempre es el pero... lugar preferido, y depende de cada uno si quiere que duerma o no en las camas. Y ahí lo tenés que educar y lo tenés que sacar antes de que, de que se apropien. Es peor que un hijo, no lo se... sacas más. <ríe> Cuesta, <risa> es va. más o menos así. Sí. Federico, muchísimas gracias. Bueno, muchas bien gracias bien. a ustedes por la entrevista, igualmente. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Bien, cinco minutos han pasado de las cuatro de la tarde, estamos hablando de la humanización de los animales. Así eh, es. Bueno, no nos excedamos. No, no, nos hagamos, no, no. no nos hagamos sufrir con nuestras locuras no, y excentricidades no. tampoco. No, no. Hay cosas que me parecen un montón, si bien se entiende lo que es cada mascota para cada uno, pero tenemos que saber que pensamos que por ahí le hacemos un bien a esos y en realidad no lo estamos haciendo.